Hola, mi nombre es Marian Manga, vengo desde el Cusco de la organización Cusco Mappers UNSAC, que es parte de Youth Mappers, que es una asociación de jóvenes mapeadores internacionales. Me encuentro hoy en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el evento sobre gestión de riesgos y desastres y Open Street Map, la En esta oportunidad me parece importante esta incidencia, ya que nosotros aprendemos de los otros. No, somos, no solo de la cartografía, como algo de la geografía, y de los cartógrafos, sino también para una mirada social sobre la gestión de riesgos y desastres que puede acompañar la vulnerabilidad de las zonas y también de las personas. Me parece importante hacer contactos y tener a la sociedad universitaria y también organizada para una mejor y un mejor manejo de la gestión de riesgos y desastres para que en un futuro no tengamos tanto problema en ayudar a las personas y sobre todo llegar a las personas que más lo necesitan.